Experimentales, ese es el único que puedes convertir cualquier tipo de sol en raspado instantáneo en energía Si no lo crees, está bien. Pero en este video vas a aprender el secreto de hacer un raspado instantáneo con casi cualquier sol I <laughs> don't Gracias. Sí. Mira. Wow. Dale la vuelta. Chao.